Y hoy en Exponiendo el Mal ¿Qué es el amarre? Eso es un amarre budo. Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Rosso Villarreal, bienvenido nuevamente a tu programa Exponiendo el Mal Saludos a todos mis seguidores alrededor del mundo y muchísimas gracias por el apoyo recibido Como ya se pudieron dar cuenta en el día de hoy vamos a hablar de amar de amor con monicongos Vamos a ir a un cementerio y vamos a encontrar un amarre de amor, vamos a ver cómo realizaron un amarre de amor en un cementerio cómo lo enterraron, vamos a desenterrarlo y les vamos a mostrar a ustedes cómo es que en un cementerio realizan este tipo de amarres de amor Como esa persona fue víctima de un amarre, de un hechizo, de un confuro de muñecos de vudú esa persona se empezó a sentir mal cuando me contactó a mí me dijo maestro me siento muy mal. Me siento que, siento que me está yendo muy mal en la vida. Que me está yendo mal económicamente en el trabajo. Todo va de para atrás. Empecé yo a indagar. Y resulta y sucede. Que su pareja sentimental. Le hizo un hechizo. Un amarre de amor. ¿Por qué? Porque la quería tener solo para él. Ella empezó a. Eh, no se sentía satisfecha, no se sentía bien con su pareja se quiso separar él no lo permitió y le realizó una amarre de amor esto desembocó una serie de acontecimientos en la vida de ella que la llevaron al fracaso económico al fracaso laboral y al fracaso sentimental también con problemas de salud porque trabajar con muñecos, budú, el un el cementerio eso es una amarre de amor muy pero muy pesado y hoy lo vamos a descubrir y lo vamos a mostrar a ustedes eh, lo complejo que es este tema. Entonces, sin más, esperamos. Creo que vamos de una vez al video. Vamos a mostrar lo que descubrimos en el cementerio, por favor. Bueno, después de tanto eh, buscar, eh, obviamente por razones de tiempo, no lo vamos a mostrar a ustedes todo lo que hemos buscado aquí en el cementerio. Eh, ¿Cómo se maneja esto? Yo estoy tratando de ser o hablar lo más pasito posible porque, pues, el subpulturero no puede ver que estemos haciendo esto, por obvias razones. Ustedes me proporcionan a mí el nombre de una persona fallecida, como lo hizo esa persona que fue víctima de este amarre. Y nosotros, por medio de la tabla Ouija, contactamos ese ente, contactamos ese espíritu de la mamá, de la persona que fue víctima del amarre, de un amigo, de un familiar, y él nos va a llevar hasta la tumba donde se encuentra el amarre de amor. Sabemos que está acá. Dice Juliana. 1998. Dice acá. Vamos a empezar a tantear no regularmente. Regularmente nosotros, los que nos dedicamos a eso, o yo, siempre me guío mirando a ver dónde hay tierra movida. Donde hay tierra movida, pues me dan indicios de que en esa... Sabemos que en esa tumbas, Que en esa tumba se encuentra. Vamos a buscar tierra movida. Si hay tierra movida... Pues sabemos que por ahí puede estar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, por aquí no vemos tierra movida Porque esos entierros, cuando se hacen con monicongos en tumbas La persona que lo manda a hacer, tiene que hacerlo visitando Y estar hidratándolo y haciéndole oraciones a los monicongos Es decir, esta persona que hizo este amarre Tiene que venir aquí eventualmente a Hacerle oraciones al monicongo que se encuentra aquí enterrado para poder que siga siendo su efecto permanente entonces tiene que desenterarlo un poquito hidratarlo y hacerle las oraciones por eso sabemos que tiene que haber tierra movida aquí hay un poquito de tierra movida pero se ve que ya lleva días porque hay vegetación hay vegetación también vamos a... Ah, por aquí también hay Vamos a tratar de... Descarbar de acá. Descarbar de acá. Y acá bien. No sé. Esto es algo instantioso Y jugamos también contra el tiempo, que el sepulturero nos puede descubrir y puede estar llamando a la policía. Eso en Colombia se llama como sacrilegio de tumba acá lo alcanzamos a ver, acá lo alcanzamos a ver, aquí lo alcanzamos a, a ver, aquí está, aquí está, miren ustedes, aquí está, aquí está, mírenlo, mírenlo, mírenlo, aquí está el amarre, aquí está el amarre, eso es un amarre budo, aquí está la fotografía, ya es hecha con, con el tiempo ustedes la pueden ver acá bueno voy a pedirle favor a mi asistente que apague la cámara y nos vamos, guardemos esto antes que ya se dieron cuenta ustedes hasta donde llega la maldad de la gente, de una persona enamorada, enseguecida por el amor o por la obsesión amarre de amor con un duro y eso es donde los encontramos aquí los pueden observar el ¿Eh? La persona víctima de ese amarre me dijo, Víctor, ¿por qué no los quemamos? No, con quemarlos no se soluciona nada. Es importante saber de qué se trata el amarre. Es importante saber cómo lo hicieron. Esto es un amarre de amor con un único de vudú. Ya sabemos cómo está hecho, ya sabemos qué generación es. Ahora toca empezar a tumbar el trabajo. Una vez tumbemos ese trabajo, empezamos el procedimiento de limpieza, y posteriormente cerrarle el cuerpo porque esa persona que le hizo esa maldad no va a descansar se puede tomar el trabajo, pero esa persona no va a descansar hasta volverlo a tener a sus pies ¿usted desea más información o desea mandar a hacer una amarre de amor? ¿o simplemente despojarse de una amarre de amor que le hayan hecho? nos pueden contactar al whatsapp 28 2816 código de país 57, repito 2816 Código de país 57 Estoy en Colombia No respondemos nada por redes sociales No respondemos por Facebook No respondemos por Instagram Solamente al WhatsApp Que les acaba de mencionar O a mi correo electrónico Atrévete a sorprender arroba com. Les habló Víctor Damián soy Villarreal Y este es el programa Exponiendo el mal Atrévete y déjate sorprender